Señores, y la humildad se hace eco en este equipo. Los fanáticos de los gigantes agradecen a la fanaticada. Los jugadores, ¿eh? los peloteros. Sí, sí. Tenemos en Kiwai. Así es, ahí está. Vamos a ver si lo pueden eh, poner ya. Adelante. ¡Ahora! No, ¡Ahora! ¡Ahora! semana ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! a la casa de ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! Y ahí me encontré con unos parénticos. El primero, que los años que tienen aquí, venía a una ilusión al estadio. venía a perder, venía a ver a la sangre. Aquí coño, y me con el dolor, el dolor, el dolor. Hay que cambiar el Suisse, el Americano, el Vamos a cambiar este otro equipo, este otra familia, con una temporada nueva. A todos ustedes que nunca perdían la fe de que yo en el 2011 cuando el equipo de Gante me da Dios, con ustedes, amo San Francisco, y con el favor de Dios, espero todos los años poder estar en que sea con el equipo. Ese es mi nombre, ese es lo que ustedes que me apoyaron y me salieron en el terreno. Lo amo, San Bendiciones. Este el de le doy gracias gracias a la gente que le doy con nosotros pero, es que está feliz jugando a la gente que es activado jugamos a todos no? mi mamá que yo tengo que estar viendo por ahí que yo tengo que arreglarlo como amigo, que está subido amigo, ese amor que yo le doy en el juego, ese es amor que yo le doy ahí porque yo nací Ayer pasó de todo en esa caravana también. Lamentamos la pérdida de reloj. Nuestro amigo Aneudi, <risa> el flaco. Se le perdió un reloj. Él estaba ofreciendo 5 mil pesos. Él, eh, el Aneudi, el flaco, el camarógrafo. La él, la tiburón, la 5 mil pesos para que listo. devuelvan. ¿Cómo es el teléfono? ¿Cómo es el, el, el, el, el reloj? ¿Eh? Un, un, un, Apple, Apple un Apple Watch bueno mi Apple amor Apple ese no lo voy a ver tú. un Apple Watch eso no lo voy a ver un, tú, un Apple, mi si no pero eso, tiene, pero eso tiene su su su rateador o sea. pero no sabe desbloquear bloquear tú no conéctate de tu celular no sabes desbloquear eso no conéctate no no con tu celular eh, eh,